Hey, muy buenas comandos, yo soy Sierra y el día de hoy hablaremos de algo muy especial Quiero agradecer a Tactical X-Men por proporcionarme estas placas hermosas nivel 3 De las cuales vamos a hablar en el video de hoy Y quédense porque les va a interesar saber que ustedes como civiles también pueden adquirirlas Primero que nada debemos repasar los niveles de blindaje El cual es nivel 1, 2A, 2, 3A, a 3 4 y experimental en este caso tenemos unas placas balísticas nivel 3 algo que yo tenía pensado y que de hecho está en mi video sobre los los diferentes tipos de blindaje es que el nivel 3 era únicamente capaz de tener máximo calibre 7.62x39mm Disparado por los fusiles AK-47 por ejemplo Aunque hay más armas que disparen ese tipo de calibre Mi sorpresa fue cuando me puse a leer las especificaciones de esta cosa Las especificaciones no vienen aquí atrás porque vienen con su forrito personalizado hermoso De hecho hay varios forros disponibles para, para las diferentes placas Pero... Resulta y resalta que esta cosa resiste muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quiero también hacer un paréntesis diciéndoles que sí, me encantaría llevarme esto a un campo de tiro y dispararle con todos los calibres que hice soportar. Sin embargo, desde que empezó la pandemia en México, incluso nosotros como corporación policial, hemos tenido dificultades para conseguir municiones, más aún para uso recreativo o para ir a practicar. Únicamente se utilizan para cuando en servicio o se utilizan en un evento. Entonces, yo podría dispararles a estas placas con calibre 9 milímetros Es el único que tengo disponible de momento Y la verdad, estaría desaprovechándolos Además de otra cosa, la neta, me las voy a quedar para usarlas yo Porque las que yo utilizo son estúpidamente pesadas Y esta cosa detiene todo lo que la otra detiene y mucho más Así que, si esperan que yo les dispare, la neta, lo siento, están o sea, esto me protege más que lo que me protegía anteriormente, así que me lo voy a poner Algo muy interesante que noté en cuanto me llegaron es su peso No pesan casi nada He utilizado placas balísticas antes eh, de nivel 3A, nivel 3 y nivel 4 Y estas son muy livianas. es que en serio O sea, si, si estuviera un poquito más pesadas se iría la mano para abajo O tendría que amortiguar un poco y no, o sea, está muy ligera. Pesa 1.85 kilos cada una, lo cual es bastante ligero. Y es bastante transportable. He, he cargado chalecos, por ejemplo, aquí tengo mi chaleco con sus placas balísticas ah, del mismo nivel. Y la neta, o sea, no voy a enseñar las placas, las que uso aquí. Y la neta, es un agobio cargar esta cosa. Escuchen. ¿Escucharon eso verdad? Poseen un espesor de 21 milímetros Lo cual es bastante delgado para hacer una placa balística Usualmente suelen ser más grandes De 30 milímetros O rondando por ahí los 28 Así que esto pues ya le quita bastante peso, bastante masa Lo cual lo hace muy poco estorboso Y bastante ergonómico a lo que viene siendo la figura del cuerpo humano Ahorita la vamos a probar en mi chaleco también Esa falta de espesor hace que su tamaño también sea menor Teniendo solo 0.075 metros cuadrados dentro de esta cosita Que sé que suena a muy poquito Pero en realidad es lo justo Midiendo 25 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo Además de que tiene esta figura en la cual... La neta, a mí me, me gusta mucho Que tenga esta como que encorvación Porque gente que tenga los brazos un poquito anchos O, o que, bueno, esté un poquito gordito No voy a decir que estoy fuerte Pero me voy a echar porras también Cuando la placa llega hasta acá Es estorboso Si quieres tomar algo desde acá No puedes, no puedes O sea, por ejemplo, si estoy así Claro que pues con el chaleco hace incluso más Tu placa te termina topando junto con el forro hasta acá Y no puedes Es como que... ah Y esto... Hace que sea más orgánico Tienes esta ventana de movimiento donde el bíceps Entra en esta coyuntura Entonces eso me pareció también bastante cómodo Si se preguntan de qué están hechas Son de un material compuesto reforzado con fibra de polietileno, Además de contar con 90 capas de Kevlar en su interior Reforzado todo además con 6 milímetros de carburo de silicio Sé que parece que les estoy hablando en otro idioma Pero el material que les acabo de decir Es usualmente el que se utiliza en blindaje pero de vehículos, no de chalecos. La mayoría de las placas balísticas únicamente tienen sus capas de Kevlar rondando entre las 80 y 100 en algunos casos y un forro de tela exterior que lo mantiene todo junto además de una almohadilla para evitar los esquirlazos en este caso es un material mucho más compacto pero muy reforzado que esto es precisamente para no sumar peso a los vehículos y que gasten pues, más combustible de hecho les sorprenderá saber que esta cosa se utiliza tanto con vehículos civiles con vehículos blindados militares ligeros Lanchas de blindajes ligeros Y lo más cañón que vi es que también se utiliza con helicópteros Investigando un poquito más Los helicópteros policiales Incluido el de mi corporación Están blindados con este tipo de material Así que créanme que cuando digo que esta cosa está hecha para durar Está hecha para durar Aunque creo que lo que realmente les interesa saber Es exactamente qué calibre soporta Bueno, de este lado van a estar apareciendo A lo mejor la comparación de las balas No sé, aquí haré una edición acá mamalona para que vean los calibres que soporta y vamos a ir viéndolos todos uno a uno primero que nada tenemos el 5.56 x 45 milímetros usualmente disparado por los rifles M16 o AR15 como también se les conoce es una munición estándar que muchos de nosotros conocemos así que es un buen punto de partida junto con ese lo acompaña la munición 223 munición que utilizan en mi corporación y en muchas corporaciones policiales la cual se asemeja mucho a la 556 vamos a dar el primer salto considerable ya que también soporta 7.62 x 39 milímetros API o sea perforador de blindaje incendiario las placas balísticas nivel 4 que yo conozco hasta ahí soportan, no es más sin embargo, esta siendo nivel 3, con esta nueva creación de blindaje hermoso y chulo, soporta esto como media. Hay cosas todavía más duras. Vamos a ver, vamos a, ver a continuación. Ah, creo que me faltó mencionar que la 7.62x39mm Es disparada usualmente por los fusiles AK-47 Para que no recuerde la munición AP Es sumamente poderosa Está hecha directamente para perforar blindajes de todo tipo Suponiendo que un chaleco soporte la munición 7.62x39mm La normalita, la AP está hecha para poder traspasarla Gracias a un núcleo mucho más duro Usualmente hecho de uranio empobrecido o de wolframio Algo también muy impresionante es que soporta la munición 7.62 por 54 milímetros disparado por rifles de precisión Dragon aquí ya son palabras mucho mayores munición de alta velocidad de un rifle de precisión realmente un chaleco que soporte eso es simplemente wow ya, ya con eso es como que o sea, ¿en ¿bajo qué circunstancias te van a disparar con eso? Pero bueno, en caso de que tu vida aún corra peligro de recibir daño por calibres mayores, ahí no se queda la cosa. Como cereza en el pastel, esta cosa es capaz de soportar munición de 762 x 63 milímetros disparado por ametralladoras M2. Aquí van a estar viendo fotos de las cosas que soporta, o sea, eso ya es otro nivel. Con todo lo que acabamos de decir, creo que podrías estar muy seguro de que tus intestinos y órganos internos van a estar muy, muy bien protegidos. Además de eso, el chaleco cuenta con, bueno, se me va el nombre. rayos, yo se lo olvidé. Pero esta cobertura se siente como un poco esponjoso. Usualmente varios chalecos las traen. Y es que esto es para evitar la metralla. O sea, si tú, si tú recibieras un impacto en esta zona, este como colchoncito evita que las esquirlas o metralla se disparen hacia la cara o hacia compañeros a los lados, haciendo que todo se quede incrustado aquí, por lo que, no evita, por lo que evitarás que alguna persona que se cerca de ti reciba daño si tú recibes un impacto. Y hablando de metralla, también resiste metralla disparada por explosiones o granadas de fragmentación, hasta 2 metros de distancia. Obviamente, si tienes la granada aquí, pues no va a servir de mucho, pero en caso de que recibas una explosión a 2 metros de distancia o poquito más, esta cosa va a resistirla así: ¡pum! <ríe> Aunado a todo eso y un dato que a lo mejor muchos no sabían es que todas las placas de blindaje tienen una caducidad. En este caso tiene un tiempo de vida de 5 años, lo cual es la media, es lo que se consideraría normal para un chaleco antibalas. Hay unos que duran 3 años, hay unas que duran 10 años, pero la media entre todos pues es 5 años, ¿no? Está perfectamente bien. Pero ahora vamos a hacer la prueba de fuego y voy a ponerlo en mi chaleco para ver cómo me siento. Disculpen si mi presentación el día de hoy no es la mejor traigo unos pantalones que me quedan un poquito grandes porque ya bajé de peso pero bueno, vamos a ponérselo si han visto mis videos sobre todo en TikTok sabrán que mi chaleco es realmente pesado por toda la tela anti, anti armas blancas que le coloqué el forro de cuero y las placas que cargaba esto se siente como el cielo vamos a ver No sentí el impacto que usualmente siento en los hombros cuando me coloco mi chaleco. Vamos a ver. No mames, ¿eh? No mames. Bueno, no puedo saltar por la lesión en mi rodilla, pero lo haría. Sí, pues, bueno, puedo saltar con la pierna buena. ¡Wow! O sea. si tuviera una báscula me la traería, pues que no sé, dónde consigo una báscula a esta hora, son las 2 de la mañana pero es que, o sea se siente bien rico, <risa> es como, bueno yo me acostumbré a traer un chaleco pesado esto es como que, como que siento que traigo un chaleco de cuero grueso, o sea en serio me siento cómodo, tengo mi movilidad, es lo que les decía de que aquí tengo usualmente el radio aquí lo puedo alcanzar con toda facilidad, igualmente las esposas por la coyuntura que tiene, la cual me permite que esta parte del chaleco sea flexible Vamos a quitarlo para, para otra cosita Sin lugar a dudas, un blindaje impresionante Que va a reemplazar a mis placas Que usualmente siempre cargo en mi trabajo Se sienten mucho más ligeras Te dañaría mucho menos la espalda traer algo así Que traer, bueno, no sé, 8 kilos más de peso Así que, la neta, muchas gracias eh, Tactical X-Men Por este maravilloso regalo Y sé que a ustedes les gusta muchos, bueno muchos me han preguntado dónde consiguen blindaje yo usualmente pues no sabía quién recomendar igualmente pues con las leyes de cada país varían las cosas pero esto lo puedo decir en México al menos, ¿no? porque esto pues me llegó hasta aquí, hasta México ustedes pueden contactar a la empresa Tactical X-Men mediante su página de Instagram que la cual va, todo va a estar en la descripción de este video la página de Instagram o su página web oficial donde puedes realizar las compras de los productos tienen excelentes precios la verdad hay cosas que por 100 dólares, digo, no manches, o sea, hay cosas que ahí valen 100 dólares, pero que en otros lados valen 300, cosas que con ellos valen 300, pero que en otros lugares valen 700, y cosas muy impresionantes que la neta me compraría una si no estuviera en una situación económica latinoamericana, que valen, digamos, 500 dólares, pero con la competencia, con otras personas, las he visto hasta en 2000 dólares, es que... En serio, vayan a la tienda, vayan a curiosear nomás, vayan a curiosear y van a ver cosas que, o sea, cascos, armaduras completas, wow. Y pues sí, ustedes pueden realizar su compra desde la página, es completamente seguro, es completamente fiable. Pueden contactar a, la, a los vendedores por Instagram para que lo vean asesorando, vayan viendo qué onda. Tienen varias personalizable personalizadas. perdón. Para sus placas de blindaje Y pueden adquirirlas sin ningún tipo de problema legal Ya que en México al menos Portar blindaje eh, corporal Es completamente legal No hay ningún problema Y la manera de comprarlo pues es esta No es comprándolo en una red social No es comprándolo solo a una persona externa Es comprándolo directamente a las empresas Y en este caso Tactical X-Men Se ganó mi corazón Se ganó mi corazón Excelentes productos Maravillosos precios y pues la facilidad de que tú lo compras, nosotros te lo mandamos directamente a tu domicilio, llega pronto y sin problemas, aparte siempre te mantienen al tanto de por donde va tu paquete y así, así que la verdad recomendadísimo para las corporaciones, en serio esta cosa me va a salvar, o sea, está hermosa y por cierto algo que me faltó me faltó ver pues es un tamaño promedio si vamos a ponernos de pie pues protege perfectamente Intestinos, hígado, corazón Yo soy una persona grande aparte Pero pues todas las placas me quedan de ese tamaño Así que Esta cosa va a ser lo que me va a salvar la vida A partir de ahora Así que si sí, chavos, si ustedes tenían la duda de cómo comprar Blindaje corporal para ustedes Pues pueden contactar a Tactical x Para que les haga su cotización O directamente pues pueden Comprar los productos que siempre están a la venta Y disponibles eh, La neta estoy muy agradecido con con ellos porque esta cosa no me esperaba algo así la verdad no me esperaba algo así cuando me llegó el mensaje me tocaron el corazón <risa> y estoy muy agradecido con, con ellos porque la verdad o sea podría perfectamente dispararle a esto con 9 milímetros que es lo que tengo disponible ahorita y subir un video y, y ya no vistas pero o sea, prefiero hacer una reseña así diciéndoles detalle y detalle porque es que es, es un blindaje que no conocía porque es súper ligero es súper resistente y la verdad prefiero mil veces usar esto en mi chaleco A tener que usar las placas pesadas que utilizaba antes Que aguantan lo mismo Y eso que las otras son de un nivel superior Pero esto que llegó Neta le puso una friega a lo que yo siempre uso Así que... Bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya parecido informativo y entretenido. Igual pues ya saben, en la descripción del video y probablemente en el primer comentario del, del video voy a dejar los enlaces para que puedan ir a ver la, las cositas que venden en la página de Tactical X-Men. Y también si les queda alguna duda sobre cómo adquirirlo o cómo comprarlo o algo así, pues háganmelo saber en los comentarios y pues yo les voy contestando con gusto a menos de que no sepa la respuesta.